24 de marzo, después de una semanita más fresca, por suerte aflojó un poco el calor. Vamos detrás de, la, de los primeros pejerreyes. Vamos a salir desde Quilmes junto a Gustavo Almela. Vamos a intentar mostrar las la primeras pescas de pejerrey en el río de la plata. No es fácil, porque estamos todavía en, en verano. Y qué verano, ¿no? Con muchísimo calor, así que bueno, acá estamos yendo hacia Quilmes ahora le mostramos cómo llegamos y esperemos tener suerte hermoso amanecer en Puerto Madero ahora vamos a subir a la Autopista de Buenos Aires La Plata camino a Quilmes bueno, acá estamos en el ingreso a la Autopista Buenos Aires La Plata en pocos minutos más vamos a entrar por Quilmes hermoso amanecer, estamos cruzando el riachuelo, acá en La Boca Miren qué postal, hermosa. Seguimos viaje, hasta menos. Quilmes, 15 kilómetros de Capital Federal. Bueno, esta es la bajada de Quilmes, muy cerquita de Capital Federal, la verdad, muy buen acceso. Hagamos el peaje y en la rotonda doblamos a la izquierda hacia el Pejerrey Club de Quilmes. Bueno, acá nos encontramos aquí al Mela y este es el Pejerrey Club de Quilmes. Famoso, famoso Pejerrey por sus buenas instalaciones, muelle, pesca. Doblamos a la izquierda y seguimos hasta el Club Motonáutico de Quilmes. Se presenta un día muy lindo, soleado, pero con muy buen viento para la pesca de pejerrey, sudeste Me dio mucha agua A ver, ayer no se pescó bien, pero bueno, vamos a intentarlo Bueno, pasando a Prefectura de Quilmes, llegamos al Club Motonáutico Muy cerquita de Capital federal. La saladera hay que llenar, Fer Buen día ¿Hay que llenar la saladera? Agua ¿Vamos lejos, Almela? Tres tanques de combustible, ¿Tres, eh, tres, tres bidones. ¿A dónde vamos, papá? ¿Aleos? Lo vamos a buscar. No, no sube nada. ¿Lo vamos a buscar? Lo, va, lo vamos a buscar. Eh. Vamos a, ir a la cueva, por todos lados. Inicio de temporada, acá en Quilmes. ¿Volviste a tus pagos? ¿Te trataron bien? Sí, <ríe> acá siento muy cómodo. Acá vos, ¿no? Acá Inicio pero nada, así que súper contento y hoy a buscarlo con todos. Vamos. Ya nos encontramos ahí en el pejerrey Club y nos pusimos contentos porque está muy crecido. Estamos con viento sur-sudeste, así que las condiciones son ideales. A ver si podemos moverle la cara, aunque sea. Seguramente que sí. Esperemos. Estamos con todas las energías. Dale, vamos. temporada Dale, vamos. 2023. Vamos. vamos. vamos. Mira, vamos a viajar, ¿eh? Vamos. <risa> ¿Llevo uno? estamos en el aire ya estamos saliendo de nuevo pero esto es una cosa de loco visto no me dan ni tiempo a cambiarme mire le voy a mostrar la verdad ¿eh? porque las producciones nosotros las hacemos teníamos de la misma marca otra remera V también ven con el pescadito que linda no le mostramos la marca por ningún lado iba a salir así todo bien el pinchado de nuevo pero bueno no este gabriel que no me da ni tiempo quiere que yo sea una máquina de tirar ofertas y los precios vamos con el bosterito el bosterito, bosterito mira. no me da que sos de boca sí, sí, va ah sos de boca bueno ese es el que la, la caña mía de ahí pabrito, por favor porque le tengo que mostrar a gabriel lo que nosotros tenemos acá buscame el que está la, la caña de boca por ahí por favor o la viste esa que tenemos de boca nosotros pero miren, miren, mirá Gabriel, te voy a joder. Per perdón por el término, chicos. En serio, pero perdón, miren. Miren, miren qué colores. Esto es único, Mariano Pesca, miren. Si saben leer bien, hice acá por siempre. La mitad más uno. La mitad más uno. No, esta se vende tranquilo. ¿tú? No, no, esta no se vende. Ah, no Y vemos. mirá, eh, fíjate. ¿Sí? <risa> ¿Vieron? No, tremendo. Nosotros tenemos la caña de pescar con franquicia y todo. Y por suerte no tenemos la copa de la B. Saludos chicos. Uh. No se me toquen. Uh. Y este gallino, este gallino me quiere pegar con la caña. Viste que tenés, vos como gallina tenés el orgullo de tener la caña de boca en la mano. Lo voy a pastilar, Lo la quiere romper, me parece gente, esta caña Scout pasa hilos de óxido de aluminio enchufe metálico dos tramos, 1,98 metro tiene una potencia brutal que Gabriel recién me decía puedes pescar un surubí, pescar lo que quieras 5.400 pesos no existe, estamos es una cosa de locos la marca de la caña es de primerísima, pero bueno Algún día diré la marca, si el que está del otro lado y la ve la marca de su caña, que ponga la publicidad acá en el programa, que nosotros daremos la marca como corresponde. No se la pierdan, única.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 Bueno, 24 sí. grados el agua, eh. Sí, Vamos. ¿Sabes dónde? Dale. Eso? ¿24 acá? Sí. Afuera menos. Afuera. Eh, eh no contaste sí. vos, sí. Ya ¿Sí? con 21 me complicó. Salida desde Quimes. Vamos, Almela Acá con Gaby López del Pescador TV. <risa> vamos con todos. ¿eh? Vamos, Para con... arriba. Para arriba, el peje 2023, acá con los amigos. Sí, wow. Vamos. Acá con Carlito, Dimitres, Felipe, Morales. Equipazo. Un equipazo, señores. La selección del pejerrey. ¡Ja, <risa> <risa> ah, vamos <risa> de capa, el agua nuevita eh estreno 2023 mirá. para un buen carete como lo ves tú Argali? no como mirá lo que es el agua Mira. Lo que es el agua, mirá, mirá. no que río. el río. Mira, se te quita el agua. Vamos, veje. Vamos, Como que se largan las capas. Capas al agua, temporada 2023. <risa> este es el que <risa> más esta carranca, no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 y tenemos algunas marcas más que acá nos estamos mostrando pero hay más variedad de anzuelos y de formas también porque en la marca SOSAME hay varios tipos de anzuelitos de pejerrey rey y es lo mismo que en la, en la marca MUSTRAL y algunas niñitas, alguna boya para aquel que quiera algo armado para aquel que quiere sentarse a armar eh, todos los accesorios para crecer rey eh, nylon, soy yo, perlita para hacer un corredizo, lo que necesite así que bueno, como les recomiendo adelante adelántese Prepárense para la temporada, esperamos que sea una temporada buena, así que lo esperamos.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 ¿Qué? A ver levanta un poquito la caña El primero de la temporada sí. era vos, bien fe, Otra vez Espectacular Espectacular El primer PG2023 Baja un poquito la caña Fer A ver Primer Garete Cómo estás eh El campeón El campeón 2022 el campeón 2023 una locura este muchacho a ver mostrame el peje por mostrame ese primer pejerrey y lo viste en la primera boya eh Qué locura espectacular mirá cómo arranca la temporada ¡Uh! zapallo zapallo adentro termo este se lo dedico a Leandro se lo dedico a Mariano a todos los que no creen en esto Mostrame ese pejerrey, dale. Mostrame ese pejerrey. Pero se lo quiero dedicar esto eh, a Leandro, a Mariano, a toda la gente que está esperando la primera helada. Mira lo que es esta bestia. Mira. Mira qué zapallo. Mira que zapallo. ¿Vas a seguir esperando?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 A bueno, coméntanos ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a pescar? Vamos a pescar dorados, doradillos. En realidad, estamos en una zona del delta frente a la costa rosarina. Esto es conocido como la Laguna Grande, tiene un montón de afluentes y afluentes, muchos arroyos, mucho delta y bueno, mucha actividad. Mucha comida, así que el doradito está muy activo. Bueno, vamos a hacer unas imágenes a pescar dorados con señuelos. más, aguas claras vamos Andy falta el tuyo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 Náutica Ríos, Servicio General Náutico, más de 30 años de experiencia en el mercado. Service Oficial Yamaha y Evinrute Etec.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 Santo, mulher. Sí, uno más ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta!